Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, a 2 y Cuatro Ruedas. La temporada 2023 ya ha empezado, queda muy poquito para el Tour de Nander y ya sabemos los planes de numerosas estrellas del pelotón. Ebene Epoel al giro, Tomás y Almeida también al giro, y Ropogacar y Ingegor a pelear por el Tour junto a Bernal, Carapaz o Godú como dos favoritos, y Roglic pues también va a la Corsa Rosa pero tenemos muchos más nombres confirmados y en algunos casos de varios de los que estarán a su servicio, además de los sprinters ah, y a la vuelta, pues Enrique Mas, Juan Ayuso y Carlos Rodríguez iré actualizando la el comentario fijado con otros corredores que se vayan apuntando a cada una de las tres grandes y vamos con el vídeo empezamos por orden cronológico con el Giro de Italia, que a día de hoy tiene una lista de nombres muy pero que muy atractiva bastante mejor que años anteriores cuando venían dos muy buenos y el resto de segundo nivel tenemos que empezar con los dos grandes favoritos, Roglic y Poel. El esloveno realmente quería estar en el Tour junto a Vingegor, y sus declaraciones en diciembre mostraban sus dudas de si llegaría al tiempo al Giro. Pero el Jumbo se ha marcado el objetivo de ganar Giro y Tour, así que Roglic volverá a la Corsa Rosa tras su participación en 2018, en la que fue líder varios días, y quedó cuarto. El equipo que le acompañará será buenísimo, y ya tenemos varios nombres seguros. Wilco Kellerman irá como supergregario, sin ambiciones personales y dispuesto a sacrificarse al 100% por Roglic, al igual que el otro esloveno, Jan Traknik, y como en Bowman, que el año pasado ganó dos etapas. Otros dos confirmados son Eduardo Affini, que será clave en el Llano y el flamante campeón contra el crono, Tobias Foss, que no está del todo contento con el papel de apoyo y con volver por tercer año consecutivo al Giro, y ha asegurado que buscará un top ten propio y hacerlo bien en las cronos. Los otros posibles nombres son el veterano Robert Gessing, Michel Hetzman y el otro fichaje, Attila Walter. En principio, dos de estos tres serán los seleccionados. El otro gran favorito es Renko Bene Powell, que ha retrasado a 2024 su debut en el Tour y ha asegurado que un top 10 y victoria de etapa estaría guay, y que un podio sería un exitazo, pero vamos, que todos sabemos que su objetivo es ganar. Renko ha elegido a cinco de sus compañeros, los otros dos determinados por el equipo, ya sabemos cuatro de sus cinco elecciones para la Corsa Rosa. Valerini, Verbaike, Catania y más nada. Y posiblemente los otros tres nombres sean Jan Hirt, Ellen Van Wilder y Pieter Serry, aunque Lampaert está como reserva. Vamos ahora con el resto de grandes nombres y empezamos con Elineos, que viene con Grind Thomas a la cabeza. El Gales espera tener más suerte que en 2020-2017, dos giros en los que tuvo que abandonar por caídas. Pero Thomas no será la única opción de Lineos, pues Taimen Aresman fue confirmado hace poco más de una semana por Kurt Vogáez, entrenador del equipo. Carlos Rodríguez podría ser la representación española, de acuerdo a un rumor de hace un par de meses con la gacheta de los sport, y también estará Filippo Gana y posiblemente el sprinter Elia Viviani. El siguiente favorito es Joao Almeida, que hará un último salto al podio antes de centrarse en el tour en 2024. Recordemos que el año pasado tuvo que abandonar al final por el bicho cuando marchaba cuarto estará acompañado por Alessandro Covey, Davide Formolo, muy posiblemente Diego Lisi y al 100% por Jay Vine que ahora, además de escalador, también es contrarrelojista, como demostró con su victoria en los nacionales australianos el Bahrain viene con dos cabezas de serie, Damiano Caruso y Jack Hay. el primero, segundo 2021, viene con ganas de obtener una victoria de etapa y ayudar a Hague en la general o tomar las riendas si fuese necesario Dos de sus compañeros que ya han sido confirmados y que podrían hacerlo muy bien por sí solos son el colombiano Santiago Buitrago, que tenía muchas ganas de ir al Tour, pero han dicho que no, que al Giro y Gino Mader, que tuvo un asiago 2022, salvo en Romandía, y que quedó quinto en la vuelta 2021 trabajando para Haig Y en cuanto al equipo que defiende el título, el Bora no lo hará con Jay Hindley, sino con Alexander Blasov que viene confiado y sobre sus habilidades contra el Crono, y con Leonard Kamna que ya hizo un trabajazo el año pasado para Hindley y que actuará como líder en la sombra. Sus compañeros serán seis de esta preselección de otros nueve nombres, y mientras Conrad, Aleotti y Fabro son casi seguros, Enrico Gasparoto ha asegurado que Jungels irá al Tour. Y el último nombre para la general es el irlandés Eddie Dunbar, que pasará de no participar en una gran vuelta desde 2019 con el Ineos a ser jefe de filas en el Giro con el colula Estará acompañado por Mateo Sorrero, que quiere aprovecharse de las tres cronos del recorrido. Otros nombres que estarán en la Corsa Rosa son Tifo Pinot, que irá con la idea de cazar etapas y posiblemente lo haga acompañado en el grupo Medellín por Rudy Mollard, que tiene muchas ganas de ir también al Giro Warren Bargill por el Arkea, que aspira a completar el trío de victorias en las grandes vueltas y varios del Trek Segafredo, con un Giulio Chicone que no buscará la General e irá por etapas al igual que Jasper Stuyven y Mats Pedersen, que vendrán de las clásicas y dolarán en el Tour con el danés queriendo cumplir el mismo hito que Barguil muy posiblemente, también estará en la salida el Elitreo, Narnael Testfaccion, venido del Drone Hopper y el veterano Daniel Cataldo. Y terminamos con Fernando Gaviria, que es posible que esté en la línea de salida por el Movistar, Harold Tejada, en el que la Astana ha depositado mucha confianza, además de Moscoli y Dombrowski, Van Juke, Pat Devin y Andreas Legnesson por el DSM y a la caza de etapas, Magnus Kort y quizás Richard Carapaz por el IF Education Easy Post, pues recordemos que todavía estaba en el aire la segunda grande cara ecuatoriano, además del Tour, y David Chimolay por el Cofidis. Antes de continuar, si te está gustando el vídeo, recuerda que siempre puedes suscribirte al canal, que lleva un par de meses un tanto flojo y a ver si llegamos pronto a los 2000 suscriptores. Ah, y like y comentario siempre se agradecen, muchas gracias. Ahora sí, vamos con la gran bucle, y con uno de los grandes duelos de la temporada, Pogachar vs Vingegor, pero también hay muchísimos otros vueltómanos que estarán en la salida en el País Vasco. Empezamos con el Jumbo, que tras ganar por primera vez el Tour, quiere repetir hazaña con Jonas Vingegaard. Él asegura que no tiene ninguna presión añadida y aunque no vaya a contar con Roglic, todos sus compañeros serán de primerísimo nivel. Como escaladores tenemos a Seth Kuss y Chrysler, que ya están confirmados y con el estadounidense que ha aceptado al 200% su rol de supergregario para el futuro. También estarán los dos capos de las clásicas, Dylan Van Barle, que hará el mismo papel que en el Neos, tirar, tirar y tirar del pelotón, y Wout Van Aert, que además de apoyar a Vingegor, ha asegurado que este año no tendrá el verde como objetivo y se centrará en alguna etapa concreta para ganarla. Otros dos terrenos también estarán, Thys Venud y Christoph Laporte, y el último puesto quizás esté entre Attila Walter y Nathan Van Hooydung, que lo hizo genial el año pasado. El gran rival del Jumbo y Vingegor será el UAE y Pogacar, que irá con ganas de venganza y en búsqueda de su tercer título. A día de hoy únicamente sabemos que estará acompañado por Tim Velens, que será clave en las etapas nerviosas, aunque yo doy por hecho que Adam Yates también estará, y que alguno como Magnalt y Maika repetirán participación del año pasado. Y vamos con la terna de candidatos al tercer puesto del podio, aunque justo el primero, del que vamos a hablar, podría unirse a la pelea por la victoria, Egan Bernal. Ahora mismo el colombiano es una incógnita, por muchos entrenamientos super exigentes que está realizando y un supuesto calendario previo de primerísimo nivel, pero según avanza la temporada podría unirse a Pogachar y Bingegor como grandes favoritos. Bernal está en la salida en el País Vasco, con Tom Pitcock, que nos dejó uno de los grandes momentos de la pasada edición, y con Daniel Felipe Martínez, pues en el Ineos parece que les quieren juntos. Otro grandísimo candidato es Richard Garapaz que tienen las miras puestas en el Tour de Francia y un puesto en el podio como jefe de filas único y absoluto del IF Education Easy Post. Veremos quienes la acompañan, con un Miquel Honoré cuya presencia está garantizada, mientras que Magnus Kort y André Amador parecen también seguros. Uno que espero que esté bien delante es Enric Mas, para el que el Tour será el gran objetivo del año tras la decepción y bloqueo mental que sufrió en 2022. Dos de sus compañeros en el Movistar ya son fijos, el recién llegado Rubén Guerreiro y Mateo Jorgenson, mezclarán la asistencia al Mallorquín con la búsqueda de etapas. Habrá que esperar un poco más para conocer al resto, pero Nelson Oliveira en principio también estará. Afortunadamente, las esperanzas españolas no residirán únicamente en un hombre, pues el dúo vasco de Mikel Landa y Peyo Bilbao estará al frente del Bahrein Victorious y llegarán más motivados que nunca con el inicio en casa. Matei Mohoric, doble ganador de etapa en 2021 y Fred Ryder, que se quedó muy cerca en 2022, también irán al Tour, y Wolf Pools en principio también con muchas ganas de pelear por la montaña. Seguimos con el Bora y Jay Hindley, que si bien quería defender su victoria en el Giro, finalmente acudirá al Tour, en el que podrá contar con el alemán Emanuel Buchmann, que si inicia bien, también podría ser co -lider. También son fijos Bob Jungels, de acuerdo a Gasparotto, y Sam Bennett, que quiere su segundo mayor verde, por lo que doy por hecho que vendrá con su tren de Van Poppel, Archibald y Mullen. Por su parte, Jordi Meus está en la preselección e irá a la vuelta si no entra a la ronda gala, al igual que Ides Schelling Otros candidatos para la general son los australianos Ben O'Connor por el AG2R, que quiere un top 5 e incluso podio y Simon Yates por el Alula, equipo que acudirá con los otros dos grandes líderes Dylan Kronefwegen y Michael Matthews ganadores de etapa el año pasado Y ahora toca hablar de las esperanzas francesas con David Godot y su apuesta por el podio en el grupo más de G y dos que se centrarán únicamente en el Tour este año Romain Bardet en su enésimo intento y Guillaume Martin, que asegura que está en su ADN el aspirar a la general. En cuanto a sus compañeros, Godoumi, posiblemente, cuente con Valentin Madouin y Kevin Genietz, mientras que Arnaud Demar estará solito en los sprints. Romain Bardet debería contar con el apoyo de Lecknessund y Magtan estará con Simon Geske, Benjamin Thomas, el velocista Cocard y quizás Axel Zingle. Ahora que hemos hecho el repaso de los equipos de la general, toca centrarnos en los que irán a por etapas. El primero es el Quickstep. Que acudirá encabezado por Julian Alphilip y Fabio Jacobsen, que ya casta una etapa el año pasado y entiendo que irá acompañado por Michael Murcu. Tendremos que esperar un poco para conocer al resto, pero al menos Mauri Van Sevenant y Andrea Bajoli están en la preselección. Por el Trek tenemos de nuevo al dúo de Pedersen y Steuven, el esperado debut de Juan P. López y muy posiblemente también tengamos a Matías de Yelmose, que tiene muchísimas ganas de ir a Quinn Simmons, que quiere ganar una etapa sí o sí, tras dar mucha presencia al equipo en la edición anterior, y a Alex Kirsch. Por el Astana voy a incluir directamente a marca Cavendish y Kess Vol, pues toda la comunidad ciclista sabe que ya han firmado con el equipo kazajo, y únicamente estamos a la espera del anuncio oficial. Y ahora vamos con otros equipos belgas. Mathieu Van Der Poel y Philipsen serán los dos líderes del Alpecín, con Van Der Poel participando en una única grande este año, y con Philipsen deseando hacerse con la regularidad. Muy posiblemente Soren Kra Andersen les acompañe. Del Intermarché, tan solo tenemos confirmada la presencia de Binam Girmay, Y por el Loto Destiny, la de la mayor decepción del año pasado, Karey Piwan, aunque Andreas Kronen en principio también estará. Y terminamos con Warren Barguil, que no descarta acudir también al Tour de Francia tras el Giro, y con el Juno X, pues aunque todavía no ha desvelado sus planes, doy por hecho que se presentará para el País Vasco con su 8 de gala: Christoph, Tobias Halan-Johannessen, el campeón noruego Rasmus Tiller y demás. Y bueno, ahora toca la vuelta, que en comparación no tiene casi ningún nombre súper destacado que haya confirmado su presencia, pero a lo largo de la temporada iremos viendo cómo se van apuntando algunos si tuvieron que abandonar en Giro Tour o el año no les ha salido como quisieran. Hemos de empezar con el equipo de casa, el Movistar, y es que Enric Mas hará el dobleta que nos tiene acostumbrados y asegura que ya es hora de ganar la vuelta. Este año el recorrido le vuelve a venir genial, así que a por todas con su guardia como Verona y compañía. El otro gran favorito confirmado es Juan Ayuso, que tiene la ronda española como gran objetivo de la temporada tras su podio del año pasado y que ya en 2024 quiere ir al Tour. Veremos si también viene pogacha que ha dejado cara esa posibilidad en un par de ocasiones. Quien sí estará es Molano, que será la opción para los sprints tras su victoria en la castellana el año pasado. Otro nombre confirmado es otro español, Carlos Rodríguez, que quiere mejorar su séptimo puesto de 2022. Y en el Bora tendremos el debut en una grande del grandísimo talento Kian Witt de Brooks, campeón del Tour del Porvenir el año pasado, que irá sin expectativas en la general Pues ese papel debería caer en Sergio Higuita, que estaba a la espera de conocer el recorrido para tomar una decisión sobre la grande a la que irá, y viéndolo, tiene que ir sí o sí Es posible que también veamos a Sam Bennett, que doblaría tras el Tour, y Jordi Meus e Ida Schelling son seguros si no acuden a la Ronda Gala un equipo que seguiré con muchas ganas es el grupo de G, pues en la ronda española debutarán varios de sus neopros, centrándose el bloque en el explosivo Romain Gregoire y el escalador Lenny Martínez. Más allá de esto, lo más probable es que por el Jumbo, Kus también esté en la línea de salida, al igual que Sam Omen y otros tres nombres que Willer Flitz aseguró que estén en la lista inicial del equipo, Roglic, Foss y Bowman, que dolarían del giro. Otros cuatro nombres ya confirmados son Harold Tejada de Astana, Juan Pelópez y Chicone del Trek, y Tim Merlier, aunque viendo el recorrido, el pobre no estará contento y quizás haga un cambio de planes. Y también cabe la posibilidad de que veamos sacar a Carapaz por el EF Education Easy Post, a Eddie Dunbar doblando dos el giro, y a Jonathan Lastra, que espera ser elegido por su nuevo equipo, el Cofidis. Hemos mencionado a muchos ciclistas para cada grande, pero todavía nos falta conocer el destino de otros muchos y que iré actualizando en el comentario fijado según vayan saliendo informaciones sobre su futuro. Por ejemplo, en el EF Education Easy Post, no conocemos el destino de Rey Goberto Urán, de Chávez o Hugh Carthy o de Nilsson Paules, aunque lo normal sería que varios de estos fuesen altura en apoyo de Carapaz. También tenemos a varios escaladores de lineos, como Pavel Sivakov, Tao Geoghe o el campeón australiano en ruta, Luke Plapp. además de Kiatowski o Castroviejo y dos tíos tan promededores como Magnus Sheffield o Ethan Hater. Otros escaladores que tampoco han anunciado sus planes de grandes vueltas son Bauke Molema, que vaya la que vaya lo hará en busca de etapas ayudando a sus compañeros, el sudafricano Luis Mengis o Alexei Lutsenko, que este año quiere centrarse más en las clásicas que en la general de una grande. También desconocemos los planes de Alex Adamburu y Cortina, que no compitieron en una grande por el tema de los puntos el año pasado, o el de Iván Ramiro Sosa. Entre los clasicómanos tenemos a Stefan Kung, aunque en principio debería ir al tour a dos de la GOSR, como Veno Cosnefroy y Gret Van Avermaert, que se quedó fuera del Tour del año pasado y no quiere que se repita, a Quinten Hermans de Alpecín, Alberto Betiol por el IF Education Easy Post, a dos de Ineos en Jonathan Narváez y Ben Turner, y a Mark Hirschy. También destaca Rohan Dennis, que no parece estar incluido en los planes del Jumbo para el Giro, y ya veremos en el Tour, y numerosos sprinters de segundo nivel, como Hugo Hofstetter, Phil Bauhaus, Pascal Ackerman y Caden Groves. Vamos terminando con los del Israel Premier Tech como Folsland, Teuns, Woods, Frum o Nitzolo, que estarán pendientes de las posibles imitaciones a giro y vuelta, pues Frum tenía muchas ganas de ir a la Corsa Rosa. Y otros nombres como Luis Le, Jesús Herrada, Maure Schmidt o Mateo Trentin. Estos al menos están en una grande o dos el año que viene, pero no podemos decir lo mismo a otras estrellas. Tenemos a dos grandes escaladores colombianos, pues Miguel Ángel López está con el Team Medellín y Nairo Quintana podría seguir esa misma ruta aunque dijiste hace un tiempo que en sus planes para 2023 estaba el participar en Giro y Vuelta. También está ausente Domenico Pozzovivo, que no pudo llegar a un acuerdo con el Intermaché, pero sigue entrenando como de normal, y los dos sprinters jóvenes más interesantes, Agno Lee pues en el loto han dejado claro que este año no será el de su debut en una grande, que quieren ir despacio, y Olaf Coig, que ya veremos si va a la vuelta, porque Merit Zeman ha dicho que el Tour en 2024 vale, pero que este no. Así que, con estas ausencias, hemos terminado nuestro repaso por las estrellas, favoritos y sus gregarios que acudirán a las tres grandes vueltas en 2023. Dejadme en comentarios lo que creéis vosotros que son los favoritos a cada una de ellas a día de hoy. Recordad que un like y una suscripción siempre se agradecen y nos vemos en la próxima.